Estamos en Kuala Lumpur. Y otra de las curiosidades es que ya sabe mi primer palabra de malayo. Cuando hay que tener precaución, la palabra que aprendimos, Agua. aguas. <risa> <risa> curiosidades acá en Kuala Lumpur. Eh, se equivocaron a hacer el pedido una letra. De lata. Ellos pidieron cocas. Y les mandaron cocas.